En la región del Cibao están paralizadas las 14 provincias y en estos momentos nos encontramos en la Bienvenido Fuertes Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Y tal y como vemos las imágenes en estos momentos, recorre las calles la unidad de controles de motines del Ejército de la República Dominicana, de la Policía Nacional, tropas mixtas que se han apostado en el día de hoy aquí en San Francisco de Macorís. En este llamado a huelga, justamente nos encontramos en estos momentos en la Bienvenido Fuertes Duarte, casi esquina 4 del sector San Martín. Y como pueden observar en estos momentos, manifestantes del sector San Martín han estado incendiando neumáticos, han estado lanzando escombro y piedras en esta calle. Hemos tratado de acceder... Ya a la intersección con cuatro, pero ha sido imposible debido a las piedras que han estado lanzando. Incluso hace un momentito estuvimos tratando de llegar al lugar verdad, y fue imposible acceder. Vemos cómo se encuentran apostados en estos momentos miembros de la Policía Nacional del Ejército de la República Dominicana eh, en esta combinación de tropas mixtas. ...que han estado apostadas y diseminadas aquí en San Francisco de Macorís en el día de hoy. En la mañana temprano conversábamos con el general de la plaza, Horizon Olivense Minaya... ...y él garantizaba que en las calles de San Francisco de Macorís... iban a estar los agentes necesarios para velar y para proteger a la ciudadanía... ...para garantizar la seguridad en San Francisco de Macorís en el día de hoy. Siguen desfilando por esta Bienvenido Fuertes Duarte... Las eh, tropas en estos momentos se acercan a esta intersección de la avenida 4, eh, la unidad de operaciones especiales SWAT, cruzando por la intersección 4, el departamento contra motines de la Policía Nacional también, acompañados de la patrulla Lince, quienes detrás hacen el recorrido por esta Bienvenido Fuertes Duarte. Cobertura total a mis espaldas, como pueden observar en estos momentos, repito, se desplazan por esta... Bienvenido Fuertes Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Miembros de operaciones especiales SUA, agentes Lince, acompañado de otras unidades quienes han estado desplazándose a todo lo largo aquí en San Francisco de Macorís, mientras escuchamos en estos momentos algunas detonaciones eh, al cruzar, ¿verdad?, por las intersecciones. Cobertura total Telenor en este llamado a huelga del de movimiento Coalición Coordinadoras de Movimientos Sociales y Populares en la región del Cibao ha convocado por 24 horas y se mantienen paralizadas las 14 provincias de la región del Cibao. Es todo por el momento. Regreso con ustedes a Fiebre Deportiva. Cobertura total. Muchísimas gracias, Vladimir. Qué bueno que no hay más problemas, que por lo menos se ve tranquilo.